¿En serio? Sí, señor. esto es en serio, es un en serio navideño. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Señores, gracias por acompañarnos durante todo este año en el canal Naki Luis Carlos, porque nos hemos divertido un montón, pese a que haya sido un año desastroso. Pero bueno, la gente... Se reacomoda, llega diciembre, nos pasamos el switch en Venezuela y llega esto que llamamos Navidad. Que no, aquí se celebra desde antes. Time up. O sea, la verdad es que el, el paso del switch tiene, tiene un asidero importante, amor. Ah, y es, sí. porque son muchísimas las tradiciones colectivas que se celebran en estas fechas sí, no es que la gente se pase el switch por que se ay que inconsciencia bendito Dios que se les olvidan los no, no, no, no, de verdad hay un bojote de cosas que ocurren entre los venezolanos en navidad que inspiran a cualquiera a pasarse el switch pequeño aclaratoria Venezuela vive una tragedia humanitaria que está pronta a superar la tragedia de Siria en guerra en 2011. La cantidad de desplazados ya va a superar las 5 millones de personas que se han tenido que ir del país. Muchas de ellas que tienen además todo para ser consideradas refugiados en otros países, no lo están siendo porque el continente está cerrando las puertas. En contenidos macroeconómicos, Venezuela está viviendo una contracción económica monstruosa, como no se ha visto en un siglo en el mundo. Y sin embargo, la gente sabe que viene Navidad. Entonces, haciendo esa aclaratoria, hay que hablar de qué nos hace venezolanos y una de las cosas que nos ata es la identidad. Así que, ¿cómo somos los venezolanos una en Navidad? Una identidad que además está dispersa, valiendo con tu introducción, hay una enorme cantidad de venezolanos dispersos en el mundo a los que tenemos que hacerle un recordatorio de qué carrizo es lo que se hace acá en Navidad. No creo que se les haya olvidado pero por si acaso el que nos está viendo es un vecino de venezolanos que sepa qué es lo que le toca. Sí señora, lo primero es que Venezuela, al igual que muchos países de tradición judío cristiana celebra la Navidad nuestra herencia española, mestiza con migración europea, con migración sudamericana, con raíces africanas e indígenas, da en Venezuela un color particular. Así que Venezuela en primer lugar, en Navidad es musical. Seguro. Nuestra beta importante es que hay música. Y no solamente la música de la Natividad, no solamente la música del 25 de diciembre, es que es una temporada. Esa temporada además tiene un, vamos a decir, dos grandes variantes. Los aguinaldos que es toda una tradición, uh -huh. los aguinaldos venezolanos. ¿Cuáles te mandaron a cantar a ti en la escuela? Oye, eh, eh, que, creo que esa es una aclaratoria importante. No hay una niña, un niño venezolano que no haya... Sido víctima <risa> de una maestra que le obligase a cantar aguinaldos. En mi casa se recuerda, se rememora siempre la interpretación libre de El burrito sabanero que hacía mi hermana mayor, Naya. Uh, pero yo creo que también lo canté. A mí me parece que también me tocó contarlo en preescolar. Y si no fue el, el burrito sabanero, fue Din, Din, Din. Alguno de esos. Pero lo que pasa es que el Burrito Sabanero tiene una cosa que a mí me gusta. A ver. Y es que la sabana es un territorio común entre Colombia y Venezuela. Sí. El Burrito Sabanero es una canción nuestra, es una canción venezolana. Pero, como la sabana es común y hay joropo en ambos lados y los ritmos van y vienen, también llegó el Burrito Sabanero a Colombia y lo versionó Juanes. Y entonces como lo canta Juanes ahora se considera fuera un canto colombiano. No, no, no, Así que va a ser como la arepa. Bueno, está bien, entonces que versiones también tu cusito, qué versiones, qué versiones Niñolín, que versiones Tuntun. Espléndida noche. Por ejemplo, que le eche pierna, a ver qué tal. Salió a yo lo quiero ver. Fuego al cañón, que en este contexto puede ser considerada casi que una canción subversiva. Así que, muchísimo cuidado. Eh, sí, es Pero, un riesgo. la tradición eso... de los aguinaldos en Venezuela además es riquísima en corales, las academias de música. Tenemos además una suerte de repertorio navideño desde lo académico hasta lo popular, que es una belleza. Incentiven a sus chamos a escucharlos, a entender, a saber que no solamente son melodías, sino que también tienen letras y eso nos puede conectar otra vez. Porque además nos conecta con otra otro gran acervo cultural venezolano que son las misas de aguinaldo. Okay. Obviamente la seguridad y tal, en, en las grandes ciudades, hace eh, restó probabilidad a esa tradición, pero aún hay poblaciones en Venezuela donde la gente asiste a la natividad del niño Dios, asiste a la misa de Aguinaldo y celebra que el niño Jesús nació y, y lo celebra justamente con estos hermosísimos cantos. Ahí hay que aclarar también una cosa, en Venezuela traen regalos primero en Navidad el niño Jesús y San Nicolás, Santa Claus, Papá cruzado, Noel sí, señor. y esa es una pelea que nunca se ha resuelto, <risa> pero es una cosa muy rara. Yo vengo mitad de mi familia es española y no se comprende que el niño Jesús que nace pobre en un pesebre traiga regalos. Los regalos los traen los Reyes Magos. No, chico, claro. Entonces, voy a ver. hay sí, otro, que hay en otra, en enero. hay tal, otra línea de... que es que los regalos vienen el 6 de enero, pero el 20, de 24 para 25 tenemos esta cosa entre el niño Jesús y Papá Noel, este, que, que no se resuelve y, y la vida sigue. Hablábamos que entonces una línea musical eran los aguinaldos. Sí. Pero la segunda, que son aquí? Las gaitas y eso es una maravilla. Van wow. a conseguir... Sopo documentos en internet explicándole sobre las eh, gaitas zulianas y la verdad es una práctica que, ha, que se ha desacelerado en el tiempo, así como hemos perdido los venezolanos libertades y medios masivos, también perdimos las exposiciones eh, de gaitas, se mantienen por obvias razones las de los colegios, competiciones en los colegios y tal, donde las chamitas en o chamitos, en realidad, bailan más de lo que cantan. Lo que pasa es que las gaitas en Caracas sustituyeron al movimiento de cheerleader gringo. Por Entonces ejemplo, son sí. como clubes de popularidad, donde incluso se le paga gente para que haga coreografía, vestuario, arreglos musicales y demás. Pero es un fenómeno muy de escuela con recursos caraqueñas. Yo lo que diría más bien es que hay que ver qué pasa con el Zulia. Es decir, la tradición de la gaita es una tradición zuliana, eh, la, la, la gaita nuestra, la gaita venezolana, y se mantiene durante todo el año, pero en Navidad es como la gigante, multiplicación enorme. de la gaita. Y la gaita <risa> tiene además una variable que es la, la gaita que no solamente es religiosa y demás, sino que es la gaita de protesta. Una maravilla. De hecho, gracias a la gente de CODES, de la Comisión de Derechos Humanos del Zulia, tengo esta franela con uno de los de, los, de las frases más populares. Madre mía, si el gobierno... No ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos para el infierno. ¿Qué ocurre? Que este tipo de letras están censuradas en el propio Estado Zulia desde hace años. Unos indicadores de la del avance del totalitarismo y de la dictadura, es que en eventos públicos, en eventos donde se le canta a la chinita, desde hace años está prohibido hacer gaita de protesta. Ajá. Y eso no es de este año, eso ocurre desde hace un tiempo. Y bueno, los maracuchos, los maravinos los zulianos han sabido preservar estas canciones para otros espacios han sabido preservar eh, eh, la tradición de hacer composiciones nuevas cada año, pero que haya un acto de censura es terrible. Porque lo más feo de todo en aquí es que este tipo de letras, donde la gente del Zulia se queja de la injusticia, la desigualdad que hay en la gestión del poder, es más vigente que nunca impresionante. Y eso es culpa del poder. Lo que ha sufrido el Estado Zulia en el marco de esta coyuntura es impresionante y yo una vez más de verdad reconozco la, la disposición de los Zulianos, la enorme capacidad que tienen para narrarse, para echarle pierna a pesar de las circunstancias y sobre todo para no perder efusividad. Una de las cosas que yo más valoro de, de, de, mi, de mi infancia eran los los sobrenombres los apodos con los que presentaban a los gaiteros entre los gaiteros había un monumental un colosal eh, el, el papá de los helados ayayay, ya, ya no me acuerdo la verdad de los nombres pero hay unas voces extraordinarias dentro de la memoria de la gaita venezolana bueno, Neguito Borja, tienes a Ricardo Aguirre tienes voces que son parte de lo, que, de lo que de lo que somos y eso, eso es importantísimo. hay un, hay un punto y en este, en este asunto de la gaita, es que también tenemos, por ejemplo, gaitas de amor, como Sin Rencor, favor, que hay que hacer la observación, es favor. una gaita con rencor. <risa> <risa> Sin rencor, ahora te digo que lo nuestro. No no. Y lo que bien. viene después es una descarga, pero. Bueno, hay unas más cuches como Amparito. Amparito es una belleza. Unas inevitables como Viejo Año, mi hijo querido, que el día que no pongan Viejo Año va a pasar algo en este país. Hay, hay algo que, que, que me gusta y es que. Incluso la gente que rechaza la gaita, que dice, a mí no me gusta, qué aburrido, eh, ya basta eh, y demás, incluso esa gente puede tararearla. Seguro. Por repetición. Porque se la sabe, claro. Y eso, eso también termina conectando. Y una cosa que me encanta de la, del fenómeno de la diáspora es que han podido replicar amaneceres gaiteros en Chile, en España, en Colombia. Sí, señor. Y eso es importantísimo porque así como veíamos también a las comunidades españolas, portuguesas, italianas, eh, peruanas hacer sus fiestas en Venezuela, así es. eso los conectaba, eso los, los ponía en común que ocurra también en el exterior es importante, por dos razones. Para que la gente tenga espacios de encuentro y de manifestación, pero también para que los artistas venezolanos produzcan divisas, que Así era es. fundamental en los años más terribles de la crisis que hemos vivido. Así que, eh, maravilloso lo de la gaita, ténganlo presente. Hay, por supuesto, detalles importantísimos en esta historia. De hecho, estamos todos como muy... Uh, crispados en Caracas con la, el adorno que se ha hecho del espacio del río Guaire un río contaminadísimo que el chavismo dijo que iba a sanar y por supuesto no lo hizo como no ha hecho nada en la vida. Que le han sacado plata a organismos Uf, internacionales para decir que, que van a quieran. sanear el río y se lo han robado también Y algún subnormal eh, alcalde decidió adornar el río Guaire como si se tratase de eh, no sepan, sé, es una cosa absurda y es absurdo, entre otras cosas, no solo por la cantidad de adornos que tiene en este momento, sino por la cantidad de electricidad que demanda en las noches en un país en el que este país, en un país, en un año en el que este país se apagó. Se apagó durante cinco días consecutivos en un año donde hay regiones de Venezuela que, todos los días sufren cortes del servicio eléctrico por horas, ocho horas, 10 horas diarias y aquí están colgando adornos en la vía pública como si de verdad la cosa funcionase. Es el derroche para fingir cierta normalidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que de las tradiciones europeas, así como la gaita bebe parte del furruco, el... el, el ...voceo diptongado que se mantiene en el Zulia... ...ese tipo de tradiciones que tienen ya... ...son absolutamente venezolanas... ...pues nosotros hemos adoptado los adornos... ...adornos navideños que vienen de España o Italia... ...la tradición viene de esa zona... ...pues también son parte de lo que hacemos nosotros... ...y esos adornos van desde el nacimiento... ...que es la, la, la pieza cumbre... ...es recrear el pesebre... ...recrear el nacimiento de Jesús... ...pero además... Convirtiéndolo en una cosa épica ¿En tu casa cómo lo hacían? Porque en la mía había Desde lagunas de espejo cortado Hasta musgo ilegal O musgo que se conseguía por ahí en las montañas hasta pintar los papeles con colorantes para que simulara que ah, eran verdes no, sí mi mamá también se fajaba con esa historia pero una de las cosas que adopté de ella y que le agradezco es que al pesebre podíamos incorporar cuantas figuras se nos ocurriera con tal de darle eh, volumen y sustancia el, el tema de la soledad del nacimiento del niño Dios era acompañarlo bueno, con animalitos obviamente es eh, improbable que haya sido un dinosaurio. Sí, bueno, pero... es, es que tu, tu, tus nacimientos últimamente son súper eclécticos. Pero bueno, yo por ejemplo tengo unas tías en Charallave maravillosas que hacen los, los muñecos del nacimiento con hojas de maíz. Hojas de maíz, las hojas secas, las adornan como si fuesen muñequitos, las pintan y ese es el pesebre. Y me pareció muy divertido que estuve una vez en un museo eh, en, afuera, un museo en Nueva York, y ver que los tipos tenían una exposición de eh, pueblos indígenas de Latinoamérica y tenían unos muñecos de maíz de Guatemala. Ah, <ríe> y yo decía, mira uh, esto. <ríe> mira. <ríe> si esto se entera en mis días, va a ser una maravilla. Que le tomen una foto, o pana. Otra cosa tradicional es que los, los muñecos del pesebre sean más grandes que las casas. Seguro, seguro, exactamente. Que siempre haya una oveja que Como se caiga, ser muy... que haya unos que, hay chuecas, que sí, no combinan, de que, haya, que haya muñecos de distintas generaciones, que haya <ríe> distintos Distintas colecciones y de la tradición catalana tenemos el caganer, que es un, un pastor que está haciendo pupú detrás de unos matorrales y que se pone en los nacimientos de Cataluña. ¡Caño! Qué, ¡Qué lindo, ¿verdad? qué bello detalle tan bonito! Pero, bueno, la, la sea, sea natural que aquí también ha causado un enorme revuelo este año este asunto de los arbolitos naturales o artificial, siempre eh, los venezolanos ponemos un arbolito. Y el asunto de las luces alrededor, gracias, qué linda la ingeniería que evolucionó. y Ya no tiene aquellas cosas que te pinchan horrible o que te pinchaban horrible. Y que se quemaban por circuitos completos, era que, un desastre. No, ¿eh? qué desastre, de verdad. Y ahora, bueno, esa cosa evolucionó y es bellísimo. La gente... Tiene la, la tradición de poner su arbolito, de, de, de gastar cinta y cosas y la, los mismos adornos. Y muñecos año de año. McDonald's, digan la verdad. Ustedes adornan los arbolitos con muñecos de McDonald's que hace una década no tienen muñecos en Venezuela, pero la gente los guarda. Que si los Snoopy, que si los muñequitos no sé y qué ¿Cuál cosas. es el problema? Por eso, o sea, son... Es como te provoca, es como te haga feliz. Y eso también es tradición. Como es tradición, otro muñeco, que es el cochinito. ¡Por favor! ¡Eso es una maravilla! ¡Perfecto! ¡Pero echa el un cuento, cochinito allí? malvado! ¡Claro! El cochino se asocia con la abundancia. Y es, un, es, es, es el... Vamos a decir... Es la gran excusa que tienen eh, personas que trabajan en, en puestos que son como de, de, de ruta cotidiana, de acceso cotidiano, eh, luncherías, restaurantes, calenteros, es, estacionamientos, estacionamientos eh, puestos de seguridad, garitas de seguridad, cualquier persona que te sirve todos los días y que espera una suerte de aguinaldo, no ya no musical, sino un aguinaldo monetario. Los cochinitos se... Volvieron unos seres paupérrimos y, y desnutridos en los años de crisis, porque no había billetes, no había moneda. Si le metías un billete a los dos minutos ya estaba devaluado. Muy ya, bien. Ya, ya no tenía ningún sentido, no tenía ningún valor darle a los cochinitos. Pero este año que hay ciertas divisas corriendo en la calle, para que tengas una idea, en la masa de dinero que hay en Venezuela, ahora los dólares son casi tres cuartas partes del valor que está corriendo en nuestra economía. Perfecto. Pues vuelven a ponerse los cochinitos de moda. Es simpatiquísimo además porque siempre cuando son en, en, con colectivos, con grupos, eh, alguien dice, le metieron plata al cochino y el, Gracias. Resto, grita. <risa> el resto responde con el agradecimiento. Eh, es demasiado divertido porque la otra gran parte, eh, afectadísima en el marco de esta crisis, como tradición para los venezolanos, es la mesa navideña, ¿le sé. Los, los venezolanos ciframos gran parte de los esfuerzos familiares en Navidad por la comida del 24 prácticamente. Sí, porque... Primero tenemos, teníamos una gastronomía recargadísima navideña, sí, no. igual es el fruto de muchas tradiciones con unos platos únicos que se comen en Navidad y que me encanta porque si usted no es venezolano y está viendo este video, gracias, háblele a un venezolano de su mesa navideña y déjelo hablar, déjelo hablar porque le va a tocar una, una, una piecita, le va a meter una moneda de esa rocola que lo va a tener media hora hablando de las hallacas, el pan de jamón, la ensalada de gallina, el panetón, que es italiano, de eh, la torta negra, del dulce, de dulce de lechosa. Los, los, los frutos secos, vida. Claro, claro. Que va a depender también de, de la capacidad económica de la familia. ¿Y qué ocurre? Que el, eh, diría Miro Popich, si estuviese con nosotros acá en este momento, pasa que está de viaje, que el, el rey de la mesa navideña es el cochino. Yo, volvemos al cerdo, al marrano ¿por qué? porque lo tienes en el jamón y la tocineta del pan de jamón lo tienes en el guiso de la yaca en el tocino de la yaca en la grasa que se usa para untar, lo tienes también en el pernil, Así es. porque el pernil navideño aunque haya sido cooptado por el estado, aunque hayan quebrado las cochineras, aunque hayan hecho un guiso terrible para importar pernil de Brasil con sobreprecio, Ajá. para luego venderlo subsidiado, para que se lo rayen y se lo vendan por pedacitos de las comunidades que tienen bajo control político todavía, aunque haya pasado todo eso, el pernil es tradición. Así que el cerdo es como nuestro alfa y omega de la Navidad. Este, no es cordero de Dios, sino cochino de Dios. Y, y de eso se constituye nuestra mesa. Pero tienes además una de las mejores cosas de la mesa navideña, que es el recalentado. ¿Cómo no? Pero antes del recalentado, Mosca, porque otra gran tradición venezolana es el salcocho del 25 de diciembre. ¿Salcocho por el 25 o para el primero de enero? Para cualquiera de las dos oportunidades. Pero como el festín de Navidad es una cosa tan compleja y tan cargada, se hace esta sopa como a lo largo del día, con calma, con muchas verduras, de manera que se pueda... Se pueda sanar el cuerpo <risa> tomando una cosa más, más liviana, más sab... no, no más sabrosa, eso sería incorrecto decirlo, pero al menos más liviana. Por supuesto, aunque no está de más, agarrar una arepa y rellenarla con ensalada de gallina, que a mí me pareció una aberración la primera vez que la vi, pero cuando la pruebas es otra cosa. La no, ensalada no. de gallina ah, contiene... Papa, zanahoria, gallina picada en trozos, oh, enmechada, sí. También puede ser pollo, pero la gallina le da otro toque. Y el truco es hervir la gallina y en esa agua hierves las papas y las zanahorias para que tengan también sabor. Si sí puedes, cubos de manzana verde. Claro, estamos hablando de una fruta muy exótica, eh, perdida. Rarísima. Es, es una suerte de mango. Es, es un mango blanco crujiente. Es muy este, raro. Pero tío. esa era la tradición. Tengo la idea. Y mayonesa para volver al Zulia, <risa> mucha mayonesa. No sabemos Como por esa. qué, pero esa ensalada sabe a gloria. Y metérsela a una arepa. Y aunque gloria. no lo crean, hay gente en este país que le unta mayonesa. Con todo lo que tiene la ensalada de gallina, le unta la yaca. Chico, por favor. Ah, bueno, pero ahí tienes escuelas tienes escuelas. No, que escuelas es consideración, en escuelas. serio. Así que la Navidad nuestra, ya van viendo que es una cosa que la gente se toma en serio. Porque además tenemos amigos secretos. Intercambios de regalos. Ah, bueno, teníamos. Teníamos. Esto igual mutó. De verdad, la, la, la crisis, el chavismo lo mutó todo, lo cambió todo. Y, ¿cómo era la cosa antes? Todo el grupo que estudiaba junto, que trabajaba junto, escribía sus nombres en unos papelitos y tal, y esos papelitos se sorteaban. Tú tenías, obviamente, la obligación de permanecer en secreto. Hasta el día del intercambio de regalos, pero le ibas dando pequeños regalos a tu amigo. Le dejabas una sucia, un cocosete, lo que corresponde, un salvavidas, lo que sea. Esto no es publicidad, pero podría serlo. 2020, en serio. Es verdad, se me olvidó. Ok, una galleta, un chocolate, ya, la loca. Perdón. Eh, le ibas dejando estas cosas, pero ahora es eso el premio. Es eso el, el regalo. Sí, la, Sí, lo, lo, lo que era cotidiano ahora pasa, pasa las la chucherías tienen unos costos ahorita tan absurdamente altos que ese es el regalo bueno, final, ese es el recuerdo, intercambio. Recuerdo un amigo secreto donde el regalo final era que si harina, crema dental, este año hay chuchería de Bodegón 2016, que, 2017 L. 15, y 16, Terrible. Seguro, no es mamando gallos. Este ¿sí año señor? la crisis sigue siendo igual un desastre, pero hay chucherías de bodegones que por lo menos están cambiando un poco las reglas de juego. ¡Qué locura! Pan. Aquí hubo años en los que ni siquiera había chicle, Ahora vuelve a haber chicle de distintas calidades. Pero bueno, vamos a dejar, Qué locura vamos a dejar la memoria a un lado. No, todo esto es memoria. Toda la Navidad es memoria. Porque además, no es solamente 24 o 25. Ajá. Aquí la gente arranca Navidad en noviembre, empieza a celebrar, hasta que llega el 31, Año Nuevo. ¡Hasta tus bueno, está bien. Digo Hablemos del 31. Sí, Salve, 31. Vale. Hablemos del 31. Porque el 31 supone una diversidad de rituales alrededor de la ocasión que son realmente divertidos y para los que efectivamente no necesitas estar en la patria, no necesitas estar en la localidad. Aunque, aunque. Miren. Una de las primeras ritos del 31 que suele respetarse y yo no sé por qué, y ojalá la gente en la diáspora se deshaga de él, es escuchar a Néstor sabarse. Faltan cinco para las doce, el año va a terminar. O sea, ahora imagínate tú en la distancia, tú en Islandia, loco, lejos de toda tu familia, escuchando al malvado... malvado Donde no este año decir? Islandia le dio... El estatus de refugiado a más de 80 personas O sea, Islandia es un país De 300.000 habitantes Gracias. Eh, quédense con toda Gracias, nuestra envidia en Islandia. Pero imagínate a Néstor Sabarse cantando, me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una, una vieja que, que me espera. espera. No, no, no, no, no, no. O sea, aprovechen la distancia y olvídense. Faltan cinco para las doce. Pero, pero eso ablanda a la gente. Yo yo veo gente que llora, se le, se le ponen los ojos aguados con eso. Pero bueno, tradiciones de 31 Gente que usa ropa interior amarilla, ¿Cómo gente ser? que eh, come lentejas... ¿Pero di para qué, pana? Para traer la, la buena suerte, Sí, amarillo para caramba. la suerte. Gente que come lentejas, como en algún momento las lentejas fueron abundancia. No fueron signos de esclavitud a través de una caja de alimentos como las esclava. no fueron signos de sustitución de proteína, sino que eran abundancia. Un... Ya no se usa, como ustedes comprenderán. Correr ¿no? con maletas... Salir de la casa. El tema no era correr, era salir de tu casa con la maleta supuestamente para poder viajar. Bueno, eso en este contexto es durísimo porque hay gente que no puede viajar porque no la Ajá. dejan y hay gente que ha tenido que salir y no de viaje, sino expulsada. Y así como existía aquella cosa, manzana verde, dijiste. Sí, como, como la manzana. Existían blanco. unas cosas más chiquitas que se llamaban Uvas. Y la gente se las iba comiendo sí. con las campanadas y tal. Entonces eran 12 uvas, 12 deseos, 12 campanadas. Sí, yo tuve. Yo tuve la gente uva. regularmente ya. se generaba a sí mismo un tarugo porque nadie procesa 12 uvas en un minuto eh, o las procesaba cuando. Bueno, ahora. U uvas pasas, ya. Exacto. Tenemos años, tenemos años usando uvas pasas. Son más fáciles de tragar. No hay son sí, más sencillas divino, de conseguir. Chévere, eh, otra costumbre es que si tener dólares en la cartera, tenerlos en la mano, porque eso es abundancia. Pues o en el sostén, Hoy o... tener dólares en la mano es que eres colector de un vehículo. Es decir, cualquier... Ah, sí, es que tienes un kiosco en el dólar en la mano, pues ya va esto va a cambiar. Sería que si francos suizos, no sé. Y así como el 24, los venezolanos les damos regalos a los niños, el 31 era el día del estreno de todo el mundo. Todo el mundo sí. se ponía una cosa nueva que vestir. Los niñitos siempre tienen bastante ropa en Navidad, pero los adultos solían dejar sus estrenos para el 31. Eh, sí, en mi casa nunca fue tradición eso. Pero sí había una tradición. Nosotros somos comerciantes. Ajá. Nosotros vendíamos. Uh -huh. este, y la tradición que teníamos era vender para el 24 y luego vender para el 31. Porque como las familias van cambiando, ya te toca entonces escoger pasar 24 en la familia del novio y 31 en la familia de la novia. 24 en la familia de la mujer, o de, la es, de la esposa y el otro en la familia del hombre. O sea, esa, esa, sí. esa, esa cosa de que pasas una fiesta con un grupo y con otro significa para los comerciantes que vendes aquí y vendes para allá y Así en que. Venezuela una de las cosas que ha ocurrido que es un fenómeno interesantísimo es que se han marchado los familiares de tantas personas que terminan haciendo agrupaciones de, de los que nos quedamos los 20 pues, tú los que sí claro ¿Tú con quién la va a pasar? Yo solo, ah, ok, salió al 20. Y te llevas tu moped y vámonos. Porque somos familia en el fondo. Somos familia. Y eso sí es importante en el marco de esta, de esta coyuntura. Es que hay países donde el año nuevo se celebra en la calle. Sí. Es una celebración pública. Hay muchísimos fuegos artificiales. Hay eventos públicos que se preparan para que toda la gente los disfrute. Nosotros somos más de lo nuclear, lo familiar. Y aunque pasamos años sin fuegos artificiales, este año volverá a verlos para bien o para mal, de los, los perros, hay. o de las personas con sensibilidad auditiva. Deberían haberle dejado los aranceles altísimos No, hay aranceles libres ah. para eso. Para mí siempre los fuegos artificiales han sido como quemar dinero. Es ah. como ver, ver dinero explotar, es como ver das? dinero que se pierde en un segundo. Pero hay gente que le sobra dinero. En la ciudad y hay gente más que vive de violenta del mundo, tienes a chamos lanzando tiritos. O sea, no importa nuestra tasa de homicidio, pero es tan lindo escuchar los tiritos todas las noches. Cuando eres de Charayave sabes diferenciar pistola de fuegos artificiales. Dios mío, vamos a, a estar, estar claros en eso. En la vida, es más, tú puedes para, saber qué tipo de favor. pistola y si es automática o semiautomática y las diferencias. Mira, hablemos de otros ritos navideños. Otros ritos por navideños. ejemplo, la danza de los pastores, la paradura del niño. Ah, robarse al niño, que eso lo hacen en los Andes. Es una preciosidad. Post Navidad post esos días de pronto hay una tradición que es muy andina, que es que se roban al niño de un nacimiento en una casa y luego hay una comitiva que va casa por casa buscando al niño que se ha perdido y en cada casa hay aguinaldos y van cantando. Es una excusa para visitar gente, comer la comida, probar lo que sobró. Así es. es. Una maravilla. A mí, a mí me gusta mucho la de los santos inocentes. Ajá, cuenta. Por, por todo este tema, es, es una suerte de burla al decreto de Herodes sí. de matar a todos los niñitos menores de dos años para ¡Ah! al por eso y y lo que hacen es invertir roles entonces los hombres se disfrazan de mujeres los ancianos de niños los niños de ancianos y así pasan el día y la ropa es súper vistosa bueno estos Muppets pasan sencillo pues delante de esa historia es, es muy bonita hay localidades donde tiene el nombre de se me fue Locos y Locainas Locainas y Locos Locainas, locainas. este es divertidísimo, es un ritual muy lindo y se han ido sumando cosas más modernas como el espíritu de la Navidad, una cosa que al Luis Carlos le ah, Sí, encanta. a mí el espíritu de la Navidad me da un poco de alergia, pero bueno, ya entró, ya es parte también del marketing de estos días, para el 21 de diciembre. Dicen que baja el espíritu de la Navidad, por algo lo asocian con olores a mandarinas y cosas raras, y una de las <risa> tradiciones es hacer una lista de deseos y cada año vas revisando los deseos del año pasado y los quemas y los quemas yo, yo, me niego, yo me niego yo me niego yo me niego pero pero bueno cada quien con sus tradiciones y eso es lo rico a mí invítame a comer entonces si el día del espíritu de navidad hay comida uno va una de las cosas que a mí más me gusta dentro de mi rotunda caraqueñitud es el asunto de, de, de la bajada de Pacheco, este vendedor de flores que bajaba de Galipán, del Ávila, y la gente... Comenzaba a asociar la llegada del frío decembrino con la bajada de Pacheco. Entonces, cuando en Caracas, en Navidad, comienza a hacer frío, se juega con esa expresión, bajó Pacheco, sí. o lo está haciendo Pacheco. Lo que los caraqueños llaman frío es como 18 grados centígrados y en las mañanas, que si 16, 17, o sea. Ese es frío puncaraqueño, que son, son uno, una raza muy particular por su microclima característico. No, porque los charayabenses son... Calor rota. estándar. Wow, es Calor dulce. estándar. Es divino, divino. ¿Qué más verdad. tenemos en Navidades? Tenemos ponche crema, que son bebidas propias de estas fechas. Tenemos... Muchas cosas y a lo que les queremos invitar es que puedan reconectarse, puedan disfrutarlo, puedan recrearlo donde sea que estén y si están bajos de presupuesto traten de armar la experiencia, no se trata del derroche de lo que sobra porque ya nada sobra, sino que se trata de recrear la experiencia construir memorias en los más jóvenes, hacer que los chamos, que los niños de la familia recuerden que en algún momento hicieron esto o la pasaron bien y tratar de conservar una tradición. Que lo asocien con, con el gozo de estar entre personas que quieres para mí es, es mi memoria fundamental de la, de la Navidad, del tiempo de la Navidad. No solo que comía sabrosísimo, eso estaba anclado en mi memoria, sino que la pasaba con gente que me hacía sentir bien. Eso, eso me parece claro. chéverísimo. Y esta que es la Navidad de los ausentes, la Navidad del Skype, del WhatsApp, de las llamadas... Sí, lo puedes procesar con toda la tristeza del duelo migratorio que tienes y que ya hemos discutido este año en Así serio, es. pero también como la oportunidad de que otras personas están viviendo y recreando otras experiencias de las que se van a nutrir y de las que podrán volver con muchas más cosas cargadas. Bueno, si le regalas una yaca un bollito, imagínate el nivel de nutrición de esa persona Naguara. Regálense una linda Navidad. Esto ha sido en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Contenidos como este lo pueden ver en patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. Y además puedes buscar El Costurero de Lata. El nuevo libro de Naki Soto, que para esta Navidad va a ser uno de los mejores regalos. <risa> Cuídense mucho. <risa>